¡Hey! Bienvenidos a mes. yo soy Messi. En este video voy a probar por primera vez esta base de BH Cosmetics que se llama BH Liquid Foundation Naturally Flawless. Esta base contiene una onza fluida o oh, 30 mililitros. Este es en el tono Golden Toffee 219 y cuesta 10 euros aquí en Alemania. 10 euros no está nada mal. Uh, la botellita está súper bonita. Este vidrio, de vidrio real. Uh, y tiene un pump. Perfecto. Excelente. Hoy no me voy a poner corrector de ojeras. En la web de VH Cosmetics no dice qué subtono tiene cada base. No tengo ni la menor idea. Yo fui a la tienda de M donde la tenían y me la probé por aquí y espero que sea la correcta porque... No había muchos tonos, no hay muchos tonos para gente de mi color, ni mucho menos para más oscuras. Yo vivo en Alemania y no tenía, no tenía muchos tonos y la iluminación es tan mala, es muy clara, pero no es, no es una buena iluminación, no es muy realista. Entonces no sé si esta va a tener el subtono correcto, pero vamos a probarla no importa el tono que tenga ni el subtono que tenga, la vamos a probar en toda la cara y la vamos a probar de un lado con esponja y de un lado con brochita vamos a comenzar por el lado de la esponja hey. ahí viene uh -huh. salió uh, no no se ve nada mal el tono y no es muy amarilla que es lo que usualmente me molesta vamos de una vez creo que es un poquito muy clara para mí pero no mucho, no muchísimo tengo la impresión de que el subtono es frío pero no exageradamente, creo que es um, es un tono sin un subtono demasiado marcado me parece, esa fue la primera capa desapareció en mi piel la misma cantidad apreté dos veces, voy a usar esta brochita kabuki, dice que tiene ácido hialurónico, que aporta hidratación y que te hace ver más joven se siente pegajosa y que tiene cobertura de media a alta, con un acabado Natural, satinado, se siente bastante pegajosa. Vegan, probado dermatológicamente, difícil de explicar lo pegajosa que se siente con la brochita. Es extraño, se siente algo extraño porque es como que desaparece mi piel. Es como que siento que no me he puesto nada, pero al mismo tiempo, esa mancha por ejemplo que yo tengo aquí bien negra, Prácticamente desapareció con la primera capita Puede ser que sea algo muy bueno Eso de que no sienta que tengo nada Porque puede ser que es que Uno, el tono me quede bien Y simplemente desaparezca en mi piel Y dos, que realmente el acabado sea natural Y que por eso se ve como piel Se siente como piel No veo manchas, o sea, las manchas casi se fueron Yo la veo un poquito aquí, esta de aquí Aquí no me he puesto, creo A ver yo la sigo viendo, pero no tanto. Dice que esta cobertura, ¿cómo se llama? Que la puedes ir subiendo conforme a que te des más capitas. Yo me voy a poner una segunda capa. Toda la bulla que escuchen, ya saben quién es, la de siempre. Si sí se siente pegajosa también con la esponjita, pero con la esponjita es menos, porque como tú no estás arrastrando, no lo notas tanto, pero sí es, es como pegajosa. Es pesada al difuminarla, pero no es que se sienta en la cara nada del otro mundo. Ahí está la segunda capita con la esponja y ahora vámonos con la segunda capita con la brocha. Con la brocha no me gusta cómo se siente difuminarla, es difícil, es como... ¿Cómo te digo? No parece que me dio trabajo la primera capa, pero... Ahora con la segunda, es como pesada la difuminación, es bien espesa y pegajosa. Es una sensación muy pesada en el momento de difuminarla. Aquí en el área de los ojos siento que, <ríe> que los párpados me pesan, es pesada. Ok, no fue tampoco una pesadilla ni nada, pero no fue la base más fácil de difuminar por el hecho de que se sienta tan pegajosa, pero se integra a la piel y no veo, no veo, es como si no tuviera base y como si mi piel fuera así de nítida naturalmente. Y eso es una cosa muy buena. O sea que tengo como esa sensación de, ah, oh, qué pesado fue ponérmela, pero wow. Pero las ojeras no están cubiertas no están al 100% cubiertas pero bueno hay pocas bases que logran eso en mis ojeras no es necesario que una base logre tal hazaña de tapar mis ojeras todavía se siente un poquito pegajosa voy a darle dos minutos y regreso ahora han pasado tres minutos tomé ese tiempo para hacerme las cejas y estoy muy muy sorprendida del acabado de la base la base está seca me veo de cerca en el espejo y es como si me hubiese perfeccionado no solo el color de la piel sino como la textura cómo explicarlo como si yo fuera naturalmente así como tan nítida sin manchitas sin... no lo sé es difícil de explicar todas las bases se supone que hacen eso pero esta es que se ve como mi piel natural se ve como piel Estoy muy sorprendida de un efecto tan natural, siendo una base que se siente tan pesada al aplicarla Ya me puse concealer y lo fijé un poquito con polvo por aquí Y me estoy poniendo bronceador y quise grabarles un momento Fíjense, miren, miren cómo se empegota el bronceador Esto no me pasa por ejemplo con mi base de Jouet que es bien mate que es bien que seca bien esta ya tiene un buen rato y aún así como que es, aunque se siente seca ya es como si quedara todavía algo de pegajosidad porque da un poquito de trabajo difuminarse productos en polvo encima y eso era lo que quería decirles y ya regreso un momento acabo de arruinar este, esta review esta, esta primera impresión de esta base la arruiné porque quise probar también por primera vez este spray fijado de maquillaje glow to go de essence y lo que hizo fue que me agregó una capa como de glitter blanco ¡Ah! Parece una loca, miren parece una geisha japonesa Esto cubrió todo lo que era la base, yo quería mostrarles en el rato que tengo grabando otras cosas En ese rato que ha pasado media hora, la base encajó bien en su sitio, secó bien Y se veía preciosa y quería mostrárselos y arruiné todo No sé, qué, qué puedo decir, este review... Ha sido arruinado por una mesizada mía Yo no me quiero dar por vencida Voy a tratar de quitarme un poco de ese brillo y me voy a poner un poquito de polvo L'Oreal Paris Infallible 24 Stunden Matte Puder Deutsch Infallible, 24 horas, polvo mate. Y este es el tono 245 Warm Sand Creo que este es un buen, buen tono para mí Uh, yes. Oh sí, ahora sí. Qué diferencia, qué bonito el acabado de este polvo. Yo sabía que iba a salvar la situación. Gracias, Loreal Paris. Uh. Miren, me lo puse solamente de este lado. Miren qué diferencia. Saben qué? Antes de continuar, me voy a hacer una foto con flash para hacer la prueba. A ver si también evita el flashback Pues como ven sí que funcionó A mí me gusta el glow, a mí me gusta que la piel se vea saludable Pero este brillo tan artificial de esa porquería de sprays de Essence No me gusta para nada, para nada, para nada Me encanta este polvo, este polvo tiene un buen tono para mí a las trigueñitas Esta base es un producto Classic. Fue de aplicación incómoda y de resultados muy positivos. Espero que este video haya sido soportable. Y si es así, regálame un like y suscríbete a Classic Y te veo en el próximo video. Chao.